Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El mundo del fútbol se viste de luto tras la muerte del árbitro Víctor Ugurtado mientras dirigía el encuentro entre Always Ready y Oriente Petrolero de la Primera División en Bolivia. Al minuto 54, el central se desplomó en el suelo mientras seguía de cerca una acción de ataque de uno de los dos 12... equipos. rápidamente la asistencia del equipo de Always Ready fue el gesto del jugador de Always Ready que ingresó en este segundo tiempo Bejarano, fue claro de preocupación, llamando una pronta asistencia eh, para el árbitro del partido se desplomó, así nomás, Víctor Hugo Hurtado, imagino que alguna situación extra, totalmente extra a lo que uno puede imaginar de un rendimiento de futbolistas, de autoridades del partido, los jueces, árbitros, en fin. De lo que va eh, en este compromiso casi eh, 49 minutos, 50 minutos de partido, algo le ha tenido que afectar al señor Hurtado. Por eso el desmayo está siendo atendido por los médicos eh, del plantel de Always Red, inclusive de Oriente Petrolero. Va un tanque de oxígeno, eh, Ramiro. Sí, los de Oriente trajeron un tanque de oxígeno para ver si es esa si, la situación de falta de oxígeno del árbitro del Cotejo. Ahí están ingresando también los de la Cruz Roja de este sector, están ingresando de la portería donde estaba el guardameta de Oriente. Y Aldo, yo recuerdo pocas veces ver una imagen de esta de un árbitro que eh, se desploma, que se desmaya en el transcurso de un partido. Algo ha tenido que afectar, insisto, pro, eh, no creo que sea producto del sol, porque tampoco está haciendo una temperatura elevadísima aquí en el Estadio Municipal de Villingenio. Inclusive eh, cruza un viento eh, frío aquí en el Estadio de Villingenio, pero hay una gran preocupación porque sea prontamente atendido el señor Víctor Hurtado. Qué pena por lo que estamos observando. No tendrían que retirar en la camila Está ingresando en este momento Esa es la instrucción Ay, por Dios eh, De verdad que, que, que, que es un susto El que tenemos en este momento Como lo decía Freddy Nunca antes, por lo menos eh, Y en este momento está siendo trasladado en la ambulancia A la clínica más cercana De Vilingenio. Esperemos que todo salga bien Freddy, ¿no? Hacemos votos de que así sea. El... A pesar de que fue atendido rápidamente sobre el terreno de juego y que fuera enviado en una ambulancia, no se pudo hacer nada por su vida. Aunque las causas de la muerte siguen en investigación, se cree que el árbitro de 32 años pudo sufrir un infarto. No es un dato menor que el juego se disputaba a una altura de 4150 metros sobre el nivel del mar, en el estadio municipal de Villa Ingenio, en el alto cerca a La Paz. Paz en su tumba.